Aprendamos de los santos, como San Luis María Grignion de Montfort, que en todas sus obras se afanaba por recordarnos, que la Santísima Virgen María es el camino más seguro, fácil, rápido y perfecto para llegar a Jesucristo. Entreguémonos a la Madre en cuerpo y alma, sin restricciones, para así también ser de Jesucristo. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.